doble. bueno, acá está, mira 30 grados a ver, déjame te pongo acá la cámara para que veas ves que acá yo tengo, bueno si vos te fijas acá en la primera cota que está en la parte de abajo pone 10 que corresponde al espacio este que está acá bien cuando tengas esto agarras lo que viene siendo tu escuadra y la pones con la regla mirando para acá en realidad lo primero que tenés que ver es esto que está acá arriba ¿ve? que pone 40 a ver, acá 40 viste bueno agarras lo giras de esta forma y arriba le pones una regla que no esté rota como la mía porque si no no te va a servir le pones la regla y te fijas acá desde la línea que marcaste al medio de todo este que sean esos dos trapecios Marcas 4 centímetros, 2 centímetros y 4 de vuelta Que serían los que están acá este, 4, 4 centímetros, 20 centímetros Va, eh, 2 centímetros y 4 centímetros Cuando tenga eso, el resto No es pan comido, pero está más fácil Desde ahí, los 4 centímetros que marcaste acá que corresponden a estos que yo marqué acá Esta línea que está acá Hasta esta línea de referencia Pones tu regla y la posicionas justo en el punto de los 40 centímetros. Y cuando lo tengas, tenés que medir acá un centímetro. Que son los 10 milímetros que están acá. Pones 10 y de vuelta. Das vuelta la regla y de acá marcas, es tu línea que está acá, la marcas hasta los 20 centímetros que marcaste en esta parte está acá. Okay. y después bueno los 40 y así seguís con todo, viste. Después agarra de vuelta tu regla, das vuelta, te fijas acá que sigue el número 5, 5, me, medio centímetro, ponel. Posiciona de vuelta tu regla, marcas medio centímetro y así si vos querés podés marcar todos de una sola. Por ejemplo, 1, 5 y 1 de vuelta o 10, 5, 10, así, si querés verlo con milímetros, y al revés lo mismo, solamente que tenés que parar tu regla, así pones ahí en, lo, en los 40 si te fijas para arriba pones 15 o sea digo 2,5 centímetros y acá donde termina el 2,5 pones este centímetro y medio o 15 y 10 no, un centímetro como vos le quieras ver y ya el resto es un centímetro y bueno, cuando tenga eso, lo único, lo único que te resta por hacer sería en el de abajo poner tu regla y marcar una línea así que vaya derecho en cada uno de los puntos. Por ejemplo, acá, acá, acá, acá, acá y acá. Y al revés, acá. ¿Ves? Marcas un punto acá, acá, acá, acá y acá y acá. Y lo estirás. Y cuando choquen, eh, por ejemplo, este va a chocar con este que está acá, este va a chocar con este. Este va a chocar con este que está acá abajo. Y así con todos. Cuando tengas todo, marcas con lápiz B las líneas principales del objeto que marcaste. Y las líneas que están por detrás, las marcas con línea punteada de la más chica que hay. Que en este caso es de 3 milímetros, un espacio de 2 milímetros, 3 milímetros, un espacio de 2 milímetros. Y bueno, eso nomás. O sea, no es, no es tan difícil, amigo. Esto seguramente lo voy a subir para que después lo veas. Acá, mira, en esta parte de acá no tenés que hacer una línea, no la hagas. Eh, la línea esta que está acá, la cota esta, es desde el punto este de recuadro que está acá. Este, y nada más, creo. Después, acá, bueno, deja el espacio de... A ver si me puedo acercar más acá. Deja el espacio de 40. Acá el espacio de 50 y todas esas cosas. Acá, mira me olvidé de mostrarte esto. Para escribir el título de... A ver. Para escribir el título... Eh, tenés que hacerlo con la perspectiva. Bueno, al menos yo lo hice así. Mira. Lo que hice fue poner la regla. Y desde cada punto, por ejemplo, este, este y este que está acá. Marqué un centímetro. Después de acá, un centímetro para arriba. Y de este punto, un centímetro para arriba. Y después marqué el, bueno, los, los respectivos tamaños de la, de, de la caligrafía, que serían... Eh, 3 milímetros y 1 milímetro para hacer la mayúscula cuando puse, bueno, este 3 milímetros 3, o sea, 3, 3, 1, 3 eh, simplemente eh, puse la regla en 30 grados se la puse así y marqué cada uno así así y así y así con todo esto. Y nada más. Creo que expliqué todo. Espero que haya sido de ayuda. Espero. Porque si no me voy a pegar un tiro. Y soy re-patch. Aparte. Así que... Nada. La lámina. Terminado. Lo subo y le paso el link. ¿Dale? Bye.